Nuevo año en su programa La Sergía del Honor. Yo soy Paola Rioja y eres... Yo soy Manuel Cortillo y estamos encantados de estar con ustedes. A ver Paula, te tengo una pregunta, ¿con dónde estamos? Pues es un cubo, es cuadrado, la sí. molécula de ATP. Así es, estamos en el escenario de ATP, la puesta en escena, presentada por la compañía de Danza Uruguaya Perro Rabioso. Y encabezada por la coreógrafa multimediana, Tamara Y protagonizada por Mariana Marquezal, Miguel Jaime y Santiago Tureño. Mucho cabra. que no hay, no hay guión. En un momento pensábamos inclusive que las escenas eh, podían estar sorteadas y eso no le hacía a la obra, que tú podías entrar. Quedaba lo mismo con 14 imágenes que le llamamos más que escenas y que podían empezar en cualquier orden, orden y la historia, o sea, no hay historia, pero digo, la obra en sí misma sería lo mismo. Inclusive jugamos a eso, eh, al principio de la sorteadas, pues las fijamos pero más que nada por un, una dramaturgia pero más relacionada con los tiempos de, de relación del espectador con lo que sucede. Eh, yo creo que en esta obra el desnudo eh, como que le suma como dramatismo, ¿no? porque de alguna forma un desnudo puesto como está puesto en esta obra resulta más dramático. ¿no? Me refiero, no, es un, no está poetizado, no, no es un desnudo estetizado, es un desnudo crudo de alguna forma. ¿no? donde el cuerpo. Y yo creo que, que va como punto, es más, creo que más allá de la relación con el desnudo es quizás como el desnudo, con la crudeza de ese cuerpo. Maybe you'll learn this Or maybe we'll learn this Try Try It's just try Keep embracing each day Keep on yearning Llevamos un año, la fama La obra la hicimos en un año ¿no? De proceso Tiempo como para también irnos amortando y acostumbrando también a la calidad de movimiento que estamos usando dentro de la obra. Y, y también lo, lo, la preparación que hicimos también fue en función de lo que precisaba la obra y de lo que precisábamos los tres en común para no lesionarnos y poder trabajar cómodamente los tres. Pero, Pero tratamos, tratamos, ¿sí? tratamos, como... tratamos de trabajar el cuerpo de, a través de la fuerza, de la flexibilidad y de la potencia. Esas tres características que tiene las acciones que vamos haciendo en el transcurso de toda la obra. Antes de una obra que a mí me gusta mucho, o sea, que no, no, no es muy común así, que yo la sigo viendo y te sigo encontrando cosas. Somos perro rabioso y estamos en danzología. No te muevas. Si eres un apasionado de la danza, estate muy atentiente porque próximamente la danza extramuros llegará a tu campo de escuela. Así es. La danza deja por fin el centro cultural universitario y un esfuerzo por la dirección de danza se acerca a todo que que de la comunidad universitaria. Esperar. ¿Eh? Ay, y todo otra vez, manito. Ay, perdón, por favor. Pues yo me lo confieso. La dirección de la Nacional tiene preparadas una salsa buenísima. Tienes que dejar. ¿Y cómo se llama, sí. Se llama Paso por Paso. Y el mundo lo hizo. Aprende a bailar. Ah, claro te sí, sí. que sí, estaban en su corte y te haces. Triste, de La salsa Sí, así que es verdad y seguiréis teniendo. Bueno. Sí, pero no se preocupen porque en la siguiente emisión de Danzología va a haber muchísimas sorpresas Y escríbanos a la dirección que aparece en pantalla donde personalmente les vamos a contestar Síganos en línea en la página www.danza.unar.mx en el link de Danza TV Eso es todo Eso es todo, ella es Paola Y él es Manuel Esto fue la Danzología persona. Bye